Es una alegría constatar que cada año son més las empresas que apostan por la conciliación y por la corresponsabilidad. Y también constatar que cada mes las medidas que se aplican eh, se ajustan a las necesidades de donas y de hombres. i tan al mes allá del que marca la ley y los convenios colectivos, que claramente son suficients, Que La ciudadanía siempre va muy per davant de las instituciones y que corresponde a las instituciones escuchar y trabajar conjuntamente con las iniciativas ciudadanas para generar cambios sociales que efectivamente permiten avanzar en democracia y en una mejora de la vida y del bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas.